bien vamos a ver cómo insertar un vídeo proveniente de youtube en nuestra aula virtual para ello tenemos que ir a youtube encontrar el vídeo que queremos y en la parte inferior hay un botón que dice insertar aquí se obtiene el código html que se debe insertar en el foro o en el sitio donde queremos del aula virtual vamos a hacer control c regresamos al aula virtual Respondemos, por ejemplo, y aquí aparece esta ventana en donde este icono permite trabajar en código HTML. Aquí es justamente el sitio donde debemos insertar el código que copiamos anteriormente. Con control D. Nuevamente hacemos clic en este icono. Y luego vamos a enviar al foto. Y con eso pues ya tenemos listo nuestro video.